Señores, hay tan buena la vida del día, hoy tenemos un invitado también, tenemos un invitado, ¿eh? activo un invitado hoy Carlos para nosotros, para pa nosotros eh, relajar el ambiente, claro, eso es así señores, infidi, infidelidad de la esposa en su baby shower, el video está por ahí, Dios mío, ¿eh? infidelidad Entonces, en un baby shower, de ver la infidelidad de su esposa en la celebración de su Bermeshawar. Vaya lío el que se armó durante un Bermeshawar celebrado en Ecuador, en donde los futuros padres pasaron de la alegría a la tristeza y decepción, luego de que el aparente padre de la criatura revelara a los invitados al feste festejo un terrible secreto de su esposa. Resulta ser que el video que ya se volvió viral se puede ver el papá del bebé que viene en camino, llegando a la fiesta, con otro hombre, el cual era un abogado, que le ayudaría a desenmascarar la gran mentira, de esa dama, póngame el audio. Salgamos ya Gracias. Pero, les voy a decir una cosa, tengo acá a una persona, que es mi abogado, de cabecera, un abogado ya ¿Qué pasó? acá tengo un documento ¿Qué pasó? ustedes saben que, que estoy esperando un hijo ya acá tengo miren la, la prueba de embarazo ustedes saben que voy a ser papá pero saben que se olvidaron de un pequeño detalle mi amor acá tengo las pruebas de que no son cuatro meses sino Seis meses de gestación. Hija, sí, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando tu esposo? Explícame, por sí, favor. Eh, tranquila, Zoro. Tranquila, mi amor. Quiero sí, aclarar bien, un pequeño bien, detalle. Déjalo que por termine por de hablar, mi bien, hermano, por, por favor. Por y hablemos por abogado, por continuemos. Acá bien, tengo lo que es la casa, el documento. que otra vez está acá nombre mío. Pero, ¿cuál es...? El argumento Miel. que yo tengo, acá está fuera. Miel, Miel, ¿Suelo, por por favor? Miel, un video de por favor, de los tres años de engaño que tuve problema, oh, no. ¿Sí? ¿Sí? ya hija de problema, el hablando te problema, es el problema, el problema, el problema, el problema, el problema, mi problema, Está el a pero pero sí, sí, se porque es que que esta fiesta es de, la de la ellos la dos, y no la es la mía. Eso, ¿Qué? ¿Qué? Ahí se los dejo. ¿Qué? Concredo, Carlos, eh, ¡Dios sí. mío! Sí. Carlos, pero ¿eh? esto es increíble. ¿Tú sabes qué me da eso? Una película de Robertico. ¿Eso? Una película de Robertico me da esa, e ese acto. <risa> no, pero ¿qué tú crees? que tú opinas de eso? Hijo? No, mira, tú sabes que yo veo como eso medio fingido. Sí, sí, sí. Yo lo veo como medio raro también. Porque el hecho de que te sea infiel, también hay que grabarlo para subirlo a las redes. Eso es... Por suerte es ella que no la matan. Exactamente, y, y, y como allá actúa. <risa> Pero ahí, ahí mismo estaba, eh, eh, supuestamente, verlo allá atrás donde estaba. Estaba como nervioso el gordito, ¿eh? eh los gorditos son sabrosos. Eh. <risa> <risa> Mire, señores, eh, eh, esto pasó en Ecuador. O sea, en Ecuador hay una. La familia se respeta, o sea, si tú eres un amigo de la familia, tú no puedes intentar de que. Tener algún tipo de relación con una fémina o, o, o un hombre. Pero ahí ese abogado como que está chueco. Que <risa> ese abogado como que, que no que está. Y, mire, y mira el don también. El don está revelado. Parece que es, es pudiente. Eh, no, el hombre parece mía, que, es, que tiene su dinero. Que tiene su dinero. Pero yo creo que... Pero los niveles se ven en las ropas. hasta el hombre y mírale. Eh, eh. ¿Con quién fue que le fue infiel? <risa> ¿Con un loco? <risa> Como dicen. Señores, esto, esto es increíble. Esto, esto yo no... no... Mire, le di le, le en contuido. Sí, pero yo creo, yo creo que el, el hombre... Eso es más actuado que otra cosa. ¿Qué otra porque... cosa? Cheque... No, pero que le si da... le tiene que dar bien duro, no le está dando. Y un hombre tan fuerte, le van a ir con un bizcocho, ¿de qué? Y se va a quedar así. Y se va a quedar así. No, no, no. Esto, esto es increíble. Eso, señores, las mujeres tienen que, que hacer la cosa bien. Señores, y pasamos a otra información.